Es un privilegio verlo tenido aquí porque en sus comienzos no era arroyo, siempre fue catalogado como un río. Pienso de que tenemos un arroyo pues muy bonito solamente porque pues hay mucha contaminación y pues sí necesita muchas manos para poder limpiar y, y lograr algo, algo de cambio. Si el arroyo tuviera voz, yo creo que pues me diría que está resistiendo, me estuviera pidiendo auxilio, socorro, ayúdame, porque la gente me está maltratando. Estoy siendo invadido por mucho, mucha contaminación, sabiendo que aporto mucho al, al, al mundo, al, a la región, al lugar. Es una de las muestras más grandes de resiliencia. Es un arroyo que ha sido invadido. Lamentablemente lo hemos canalizado, algo que pues es poco natural. Y aún así, Vuelve a nacer, vuelven a salir las plantas. Nos da su reverdor de, de los árboles, de la misma naturaleza, nos está respondiendo que ahí está. Hay muchos puntos en los cuales ya el mismo arroyo está recuperando su cauce, está regenerando a sí mismo. Pero que necesita ayuda, necesita la ayuda de todos en general. Si me dijera algo me, me diría que estar un parte de aguas en el que nos toca decidir si lo dejamos convertirse en un tiradero y contaminamos el agua que al final nos vamos a acabar tomando o si lo convertimos en otro pulmón de nuestra ciudad, en otro espacio de convivencia, en otro corredor biológico para proteger toda esta naturaleza que tenemos. Yo me imagino un arroyo vivo eh, siendo un espacio mucho menos intervenido por el hombre. Me gustaría que fuera un lugar donde existiera mucha vegetación, que pudiera albergar diferentes especies, que hubiera mucha sombra. Sería un lugar donde sea una zona protegida, donde podamos convivir con la naturaleza y como personas responsablemente tratar de ayudar también a la naturaleza a que viva y florezca, proteger más las áreas verdes, algo muy indispensable para el futuro. Bien escuché hoy que primero estaba la naturaleza y la ciudad fue después, después, entonces yo creo que debemos aprender a coexistir con ella, no ella con nosotros.